¡Déjenme ser influencer! Me atendieron en un restaurante y me sirvieron la comida, etcétera, etcétera Fueron chicos muy amables Van a ganar un cupón de 100 dólares 100 dólares Y con esos 100 dólares Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal Mi nombre, uh, ¿por qué la luz nunca me favorece? Bueno, whatever Hola nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y hay un poco de ruido de fondo si Un tiempo atrás, no sé si vieron o alguna gente cachó, pero no todos Salí en un programa donde Victon estaba atendiendo en un restaurante Si tuve como la suerte de que algunos miembros de Victon me atendieran en un restaurante y me sirvieron la comida, etcétera, etcétera. fueron chicos muy amables son gente muy maravillosa y después de eso escuché su música y me encantaron así que voy a volver a ese restaurante porque en realidad me gustó mu mucho, estaba muy rico Así que les voy a contar un poco también de cómo fue esa experiencia porque fue un poco random. Eh, les voy a dejar como fotos también y más de eso. Antes de contarle un poco de cómo fue esto del lugar donde conocí finalmente este grupo de K-Pop, vamos a introducir al sponsor de este video, a quien hizo este video posible y quién más y quién menos que. Exactamente, ya está. ¿Por qué? Porque patrocina mi vida entera. Gracias. Quiero contar que YesStyle ha abierto finalmente su página dirigida especialmente a el público latino o que habla español en este caso. Que eh, abrieron su página de Instagram, que se la voy dejar aquí abajito y también acá abajo en la caja de descripción. Últimamente me he estado pidiendo hartas cosas de YesStyle, ellos siempre como que me mandan muchas cositas muy bonitas. Así que aquí les voy a ir dejando, mientras estoy hablando, los, outfit, los últimos outfits que he ido Pidiendo, y he estado experimentando también como otro tipo de looks que no estaba acostumbrado antes Pero que en realidad me han gustado bastante teñida con una camisa verde muy bonita Que me gustó mucho que me pedí También me pedí otra camisa que es como el Times Square Como impreso en una misma camisa Que también es muy muy bonita Que también se la voy a dejar acá También me pedí otra polera que tiene atrás el monte Fuji ustedes saben que yo soy japonesa, la más antigua, entonces como que me encanta mucho mucho mucho como esa onda y acá dice como en japonés como monte Fuji y atrás sale el monte Fuji también, también me pedí unos pantalones como rosados como eh, no sé cómo decirlo pero también son muy bonitos, tengo otra foto que subí a mi historia de Instagram donde salía con unos pantalones morados y era como que parecía el Barney así como ¡Hola amigos! pero eh, la verdad que esos pantalones también me gustaron mucho, son muy cómodos como siempre la calidad del J style es muy buena así que También estoy muy agradecido por eso Pero tenemos un concurso Y es porque vamos a celebrar Que ya está finalmente ha abierto su página De Instagram en español para que ustedes puedan Ir a seguirlo, dos personas van a ganar Un cupón de 100 dólares 100 dólares Y con esos 100 dólares ustedes van a poder lo que ustedes quieran en YesStyle, ya saben que la calidad es muy buena. Pueden comprar cosas para decoración de su casa, para vestirse a ustedes, pueden comprar skincare, etcétera, etcétera. Las mejores marcas siempre están en YesStyle. Lamentablemente, eh, YesStyle, por todo lo que está pasando en el mundo, solamente está haciendo envíos a España, Estados Unidos y México. Pero esta vez solamente van a poder participar las personas de esos países. Ustedes van a mi Instagram, me siguen, van al Instagram de eh, YesStyle en español, también lo siguen. Y luego vienen aquí al video nuevamente y me dejan acá abajo un comentario. Me dejan su link de Instagram, me dejan su correo electrónico también y me dicen de qué país son para que así nosotros cuando hagamos el sorteo podamos entregarle el cupón eh, de la manera más sencilla posible. Sería lo ideal también de que el Instagram no lo tuvieran en privado para que yo también pudiese meterme a ver de qué ustedes están siguiendo tanto a la cuenta de Instagram de Style en español como mi cuenta. Así que eso serían como las bases del concurso. Así que ahora devuelta el video. Y me voy a juntar con la Cari que nos creo yo que ya llegó. Y si no llegó, está por llegar ¿Qué iba a decir yo? Eh, nada, porque nunca tengo nada que decir Así que eso, nos vemos, bye Creo que no le había dicho, pero el restaurante Era de comida de Vietnam Así que en esta maquinita vamos a pedir Que no sé lo que voy a pedir en realidad, pero eh, Veremos que van a comer? Como, no sé eh, Nunca he ido a Vietnam Ya llegó la comida Y la Cari. Bueno, esto se ve maravilloso Se ve maravilloso, verdad, ya A comer, chao Acabo de terminar de comer Oh, Dios mío, santo Estaba súper rico Así que ahora nos vamos Ah, porque estoy acá en Gangnam Porque además me voy a hacer la Me hago depilación, láser en la cara Entonces me toca hacer eso también hoy día Así que les voy a mostrar un poco a eso Déjenme abajo en los comentarios si quieren saber Como más sobre ese tipo de cosas estéticas Que hay acá en Seúl Porque sé que es súper barato y estoy pensando en hacerme una cosita, pero no cirugía, sino como una cosita, así como para... Pero... Um, comenten acá abajo. Ya, ahora estamos en el Museo de Arte Contemporáneo... Eh, el Museo Moderno de Antigua, Contemporáneo eh, acá en eh, Seúl este es el mismo museo pero con otra exhibición que viene con mi amigo japonés, Hyuga, no sé si se acuerdan como hace dos años atrás que vine con él, eh, ahora hay otra exhibición así que también se la voy a mostrar un poco pero está súper lindo, en realidad sí está, está genial, muy Sí, sigo acá adentro, me tomo tomado fotos foto, que yo creo que ya la van a haber visto en mi Instagram Y aquí atrás está la Hany con la Cari, tomándose fotos con las teles Que las teles estaban ya en la exhibición de hace dos años Yo creo que es como un poco reciclado el concepto, pero I guess está bien eh, Cami, ¿qué estás haciendo? Arte ah, de Y aquí hay otro subterráneo, de veras, se me había olvidado oh, Esto me gustó mucho, demasiado diría yo, de hecho Miren, es como un... Me encanta, weón. Weón, está demasiado vaca en esta sala, me gusta. Hola, estoy aquí en la casa de las bananas, me acabo de tomar una foto, aquí acostado en la banana. Y hay muchas bananas. Banana, banana, como le quieran llamar. Plátano. Plátano, bueno, sí. Así que <risa> eh, está súper loco, esto es la camilla, ahora voy a entrar para grabar. ¿Qué? Eso, ay. Ya, ahora estamos en un lugar muy genial, que es una piscina de pelotas. Así que nos acabamos de meter a la piscina de pelotas. Ahora vamos a hacer una pequeña guerra. Y eso. Hasta ahora súper entretenido. ¡Oh! Ya estoy sepultado en pelotas. Ayuda. Ayuda. Es pesado, weón! Bueno. <risa> Déjeme ser influencer. <risa> Déjeme ser influencer, ¿ya? Ya, no, ah. <risa> <risa> ya ah. eh, voy a grabar un poco más. Está ¿Cierto? Está bacán. <risa> Esta es la primera vez en mi vida que lo hago. ¿Ah? Es la primera vez en mi vida que hago esto. Te juro, nunca lo había hecho Voy a llamar a tu mamá y le voy a preguntar tío, ¿por qué nunca llevó el cebo. ¿Y dónde hay de estas weas en Chile? En los McDonald's, también, los ah, niños. ¿Y por qué cuando no, yo no iba solo...? ¿Yo iba a comer Big Mac? ¿Nunca jugar? A, veces, a jugar? Ya me estoy... ¡Chucha! Yo iba a ver alguien <risa> <risa>